Horóscopo de Géminis para hoy, 18 de marzo de 2018. Es un buen día para reconocer el poderoso impacto que posees sobre los demás. En el trabajo y en tu vida social, posees una facilidad dinámica que no puede negarse. En este momento tu encanto te ayudará a avanzar. En el trabajo, hoy será un buen día para pedir un aumento de salario o una promoción. La energía celestial enfatizará tu deseo de reconocimiento